Con cariño le mandamos A mis primos Edward Viloria Y a Nicolás Andrea En Nueva Esperanza ¿Por qué no me quieres a mí? Si yo sigo sufriendo Por tu desamor Todo el tiempo estoy para ti Pero me tratas mal Con desprecio y rencor Si pudieras entrar Entendieras lo que por ti siento, seguro me entregarás tu amor No me quieres y eso yo no entiendo, lo que buscas no lo tengo yo Yo te brindo amor puro y sincero, tú cambias dinero por amor Estoy seguro que te va a gustar Lo juro por mi Dios que no te miento Estoy seguro que te va a gustar Lo juro por mi Dios que no te miento Para mi empresario Jason Romero y su familia Ciudad bonita cambiar esa forma de amar si todo es pasajero en mí siempre vas a encontrar un amor de verdad todo no es el dinero tú eres una mujer muy bonita pero no conoces el amor te engañas con cualquier Te brindo amor puro y sincero, tú cambias dinero por amor Por favor dame una oportunidad y demostrarte lo que por ti siento